En aquellos años 50 y 60, primero aquí no había médicos y no había váter, no había agua, no había luces en las calles, pero esto no era una excepción, era lo mismo que era toda la periferia. Las luces nos llegaron en el final de los 60 en forma de una bombilla pinchada en un palo. Las fuentes las fuentes nos llegaron en los 60 y tantos y anteriormente ya a partir de los 60 venían unos tanques como en el África subsahariana, donde nos peleábamos todos los días por el agua, porque no sabía nunca cuándo iba a venir el hombre del agua. Y esa era nuestra vida, la civilización empezaba a partir de Legaspi o de Marcelo Usera, donde había que andar tres kilómetros por los descampados, por supuesto sin luces por ninguna parte. ...y en el tiempo de invierno no podíamos salir de nuestras casas... ...nos hundíamos en el barro... ...si es que para poder andar... ...tú ibas por las vías del tren con el consiguiente peligro... ...donde hubo más de una muerte... ...se ha vivido en condiciones infrahumanas... ...absolutamente infrahumanas... ¿eh? ...donde no ha llegado casi nada... ...pero lo triste es que las administraciones... ...siguen viéndonos como enemigos... ...siguen viéndonos como rivales, como competidores... ...cuando lo único que hemos hecho y hacemos desde las asociaciones de vecinos, es humanizar la vida de las ciudades. Es lo único que hacemos. Cuando pienso en lo de la cañada, que no les da luz y estas cosas, digo, pero que autoridades más miserables, se escudan en lo de la droga, cuando además es una historia que la tienen aposta, la tienen de, de, de, de válvula de escape, para, porque saben que la droga está en la sociedad y la consumen los pobres y los ricos, los pobres de peor calidad y los otros de mayor calidad. Es una hipocresía la de esta sociedad y de estas autoridades. Yo fui chabolista hasta el mes de marzo del año 80. Los últimos chabolistas fueron los que vivían donde ahora es el Parque de Prado Longo que se liberó para poder hacer el parque y vinieron para acá. Salir de las chabolas de Orcasitas hasta octubre del año 86, que hicimos una gran fiesta, fuimos recibidos por la Casa Real, nos acompañó el alcalde de Madrid, etc., pues no se terminaron las chabolas. Y en los 80 fueron años trágicos, fueron años de la maldita heroína, en concreto en el año 84 un toxicómano mató a Julio Martín, Aquel día todo Orcasita se echó a la calle, tomamos la Junta de Villaverde, que entonces no existía Usera como distrito, y se creó el Plan de Prevención de la Delincuencia, en la que se incluyó a San Blas y a Pan Bendito. Pero problemas seguía habiendo muchísimos en estos barrios. Eh, se acababa de conseguir hacer un colegio, eh, no había institutos, no había centros culturales. No existía casi nada, el tren de cercanía no existía, todo lo que hay en Orcasitas y en estos barrios de la periferia, ninguna administración de motu propio nos trajo nada, todo ha sido arrancado a las administraciones fruto de las movilizaciones de los vecinos. Las mujeres han sido fundamental en la vida de este barrio. Cuando la asociación nace en octubre del año 70, en las primeras asambleas, cuando una mujer quería hablar, éramos ignorantes en alfabetos prácticamente todos, incluido por supuesto yo, cuando una mujer hablaba, siempre había algún cabestro de, de, de hombre que decía «Fulanito, cállala o llévatela a tu casa, a la cocina». Bueno, pues de eso se ha pasado que mayoritariamente quienes acuden a las asambleas son las mujeres y las que más han dado la cara, las que han cortado la carretera de Toledo para exigir un semáforo en su día y las que han hecho de casi todo, han sido las mujeres de este barrio que siempre han estado a la vanguardia. En la creación de estos barrios han tenido un papel decisivo eh, los arquitectos, los abogados, los mal llamados laboralistas, porque eran laboralistas, pero eran asesores, consejeros, lo fueron todos, y la prensa. La prensa fue fundamental para dar a conocer a la sociedad madrileña la otra cara de la ciudad, eh, porque la ciudad de alguna manera terminaba en lo que hoy es la M30, y al otro lado de la M30 estaban Las Palomeras, estaba el Pozo del Teorremundo, al otro lado de la M30, al otro lado de Legazpi, estaba Orcasitas, estaba Villaverde, estaba Pan Bendito y eso una parte de la sociedad nunca ni lo ha conocido, ni ha querido conocerlo, ni oír hablar de ello. En octubre del 86, cuando salimos de las chabolas y nos acompañara el alcalde, nos acompaña el consejero de Urbanismo, eh, Eduardo Mangada, y nos reciben en la Casa Real, pues yo le digo al rey, al que ahora está por ahí fuera, pues le digo, mire usted, a cinco minutos de donde usted vive, hay otra gente que vive de otra manera, sería bueno que usted lo conozca. Yo siempre, en ese ánimo, de que la sociedad madrileña conozca la otra cara de la ciudad. El caso es que yo le di el álbum, de, dije, pues mire usted, yo no le traigo una estatuilla, yo lo que le traigo es esto, para que vea usted las chabolas de Madrid. Al acabar la recepción, eso fue noticia. Mira lo que ha hecho el concejal este de Orcasitas, le ha enseñado al rey la foto de las chabolas. Yo le invité a que las conociera y ahí se quedó. Y seguimos insistiendo, y en los recintos feriales, en la inauguración del Olivar de la Hinojosa, pues como yo era concejal de Izquierda Unida, que lo fui del 87 al 99, acudí. Y cuando le veo al rey allí, que estaba Leguina y estaba Álvarez del Manzando, le dije, oiga, ¿qué pasa con usted? Que nos dijo usted que iba a venir, ¿qué pasa? Y me dijo, pues, y se quedó así el hombre y dice que lo organice el alcalde y le metimos en la celsa para que viera la otra cara de Madrid y aquí, pues bueno, le hablamos de los problemas que había, del empleo, de la droga, de la carestía, de la falta de vivienda, etcétera, etcétera. Y entonces, aquel día al rey le entregamos un libro sobre el fracaso escolar en a Villaverde, donde estábamos a la cabeza de Europa, junto con Portugal y con Grecia. Yo creo que ya estamos más atrasados que los otros, ¿no? Y, y bueno, se arrancó un Real Decreto de medidas preferentes para zonas especialmente desfavorecidas social y culturalmente. Aquel Real Decreto duerme el sueño de los justos. Ni han invertido más en estos barrios, ni Dios que lo fundó. Estamos en la plaza de la Asociación, que así se llama, porque aquí está la Asociación Vecinal, ...de frente a mí, pero a mis espaldas... ...donde está ese escenario... ...y detrás está la central térmica... ...ahí teníamos nuestro propio edificio... ...que le levantamos con nuestras manos... ...y lo primero que hicimos fueron duchas y váteres públicas... ...una biblioteca donde venían los abogados... Eh, ...a informar a la gente, a defender a los vecinos, etcétera... ...y la central térmica es la única central que existe en esta ciudad, en un barrio de pobres, donde tenemos calefacción de ricos, donde pagamos 36 euros al mes, también en julio y en agosto. Y hay veces que uno se pregunta, y bueno, y las administraciones, ¿por qué no vienen a conocer esto? Critiquen aquello que esté mal, pero si esto se puede exportar a otros sitios, ¿por qué no se hace? Pues por lo de las puertas giratorias, está uno absolutamente convencido. Yo no me siento un político para nada, yo soy un ciudadano de a pie, que intento ser altavoz y eco de las justas protestas que hacen los vecinos de estos barrios, del cual formo parte desde el año 56, que llegué con ocho años. La Asociación de Vecinos de Orcasitas se fundó en Michabola, ...una tarde noche del mes de octubre del año 70... ...pues intento que a estos barrios se nos visualice... ...que no se nos estigmatice... ...que no digan que somos un estercolero multicultural... ...vayan ustedes a la puñeta hombre... ...que somos personas y somos las que levantamos los países... ...y entonces lo que intento... ...pues desde la institución municipal... ...pues llevar la voz de la gente de la calle... ...ni más ni menos... ...en estos barrios hay que invertir en educación fundamentalmente... ...ya se arrancó un de real decreto de medidas preferentes para zonas especialmente desfavorecidas, el nivel en estos momentos de chavales que van a la universidad de estos barrios es, es ínfimo, Tiene mucho mérito los que lo están haciendo, pero si es que no tienen ni para las matrículas, si es que te encuentras a madres que te dicen es que no hemos podido juntar los tres o cuatro mil euros que necesita el chaval para la matrícula, entonces con esa gente hay que, hay que, hay que volcarse. El amianto es terrible, nosotros no sabíamos el peligro que esto tenía, hemos vivido siempre con las uralitas, en los pueblos, en las zonas pobres, etcétera. Estos son barrios, todos los barrios donde se han construido a partir de los años 70, como era lo más barato, hay uralita, que uno de los componentes es el amianto, en todas partes, en los colegios, cualquier tipo de instalación. Aquí, en cuanto supimos del peligro, llevamos ya seis años exigiendo a la Comunidad de Madrid ...y al ayuntamiento que ayuden... ...a que esto desaparezca de nuestras vidas... ...pero hay 116 comunidades que tienen amianto... ...la solución de momento la tenemos como para 80... ...de que ya han recibido la subvención... ...o están a punto de recibirla... ...pero quedan comunidades donde todavía no se ha hecho... ...el colegio público el que más amianto tiene de todo Madrid... ...es el de Orcasitas, que tiene 2.050 metros cuadrados... ...donde hay en estos momentos maestras... ...dadas de baja por cáncer... Hay otros dos colegios más, como el Ciudad de Jaén, eh, como el Puerto Rico, que también tienen amianto. En Madrid hay como 50 colegios con amianto. Y desde luego no puede, la sociedad madrileña no puede consentir que los niños estén condenados a enfermar. Eh, la, la cuestión no va a salir mañana ni pasado, pero es estar expuestos a un elemento absolutamente peligroso donde desde el 2002 en Europa ya está prohibido. Este es un tema... ...que bueno, a lo mejor un ayuntamiento por ahí de un pueblo... ...no tiene recursos suficientes... ...y se necesita que la diputación, la comunidad, etcétera... ...pero el Ayuntamiento de Madrid tiene recursos... ...y se tienen que comprometer... ...para que cuando venga el periodo estival... ...en las vacaciones de los muchachos... ...desaparezca el amianto de las cabezas de los niños... ...y este es un tema donde el gobierno central... ...también tenía que pensar que de esos fondos de recuperación... ...que van a venir de Europa... ...algo hay que hacer y que se quite el amianto... ...de toda España, no está solo en Madrid... ...hay tejados donde se está empezando a quitar... ...en otros no... ...porque no hemos conseguido poner a todos los vecinos de acuerdo... ...es difícil a alguien que gane... ...de pensión 426 euros... ...es difícil decirle... ...que tiene que ahorrar mil o mil y pico euros... ...para poder complementar las ayudas que da el Ayuntamiento". Yo lo que quiero dejar constancia, que si las asociaciones de vecinos no existiesen, habría que inventarlas. Que por favor, que las autoridades que no conozcan la vida de un barrio, yo le invito a que se dé una vuelta por el barrio, que venga una asamblea de barrio cuando las volvamos a tener, que ahora por desgracia no las podemos tener, donde vienen cientos de vecinos y vea cómo discutimos, cómo debatimos y donde el pueblo llano manifiesta sus cosas. La democracia no puede ser simplemente votar cada cuatro años y bueno y luego entre medias que, aunque hayas votado al que está tomando las decisiones, ¿qué ocurre? ¿Que tú ya no puedes opinar en esos cuatro años de lo que está haciendo? ¿Te tienes que esperar para pasarle factura cuatro años? No, por favor, no es una democracia completa si el ciudadano no puede participar en el día a día y desde luego las asociaciones de vecinos lo que han hecho y hacen es humanizar la vida de los barrios.